Sí, claro que se soporta Claro que a veces no importa Pero vuelve y vuelve otra vez Ese recuerdo que el alma no quiere perder Si no estás, me falta algo siempre por mucho bien que me llegue te extraño Y aunque pasen muchos años así será No hay cosa que me hagas o que me haga más daño Volver, veo que es imposible volver atrás Cambiar el curso de la vida no puede ser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 No quiere perder Verte, tenerte, besarte y otra vez amarte Es tan imposible que puedo hasta perder La razón de vivir en armonía con la vida Esta vida que ya no es para mí tan querida y por supuesto, hago lo imposible para olvidar Y claramente hago esfuerzos que me ahogan Me siento impotente, nada me ayuda Solo tu recuerdo está y eso me ayuda Sí, claro que se soporta